Creo que es un magnífico encuentro en donde las empresas que están buscando talento tengan la oportunidad de acercarse a aquellas personas que están en búsqueda activa también de empleo. En este caso son estudiantes de másteres que a punto de finalizar sus estudios y que son perfiles con talento, que es lo que realmente precisan las empresas hoy día. La verdad que está bastante bien porque la gente, de, la gente estudiante, la gente joven en que estamos justo graduándonos, no tenemos tanta conocimiento de empresas que hay en el sector o empresas posibilidades laborales que podemos tener o ámbitos que se trabaja aquí en Granada y está bastante bien conocer que aquí en Granada hay tema de IA, de desenvolvimiento, de investigación, que nosotros también podemos participar y trabajar en ello en un futuro. que ...no solo granadas para venir a estudiarse la carrera... ...sino que también se puede trabajar. La verdad es que me está pareciendo increíble... ...porque eh, que se cree este tipo de espacio ...donde los estudiantes podamos eh, conocer a la empresa... ...y ella a nosotros... ...para luego salir al mercado laboral... ...me parece, pues increíble... ...porque podemos conocer qué perfiles buscan... ...y también nosotros si estamos interesados... ...en algo concreto, pues buscar esas empresas... ...para poder crecer en lo que a nosotros nos gusta". más importante es el poder acercarnos a, bueno, pues a este futuro talento ¿no? de, que se puede incorporar pues, en, en, las, eh, en las empresas que hoy estamos aquí participando y luego también un poco eh, yo creo que lo fundamental justo el día de hoy es tener ya programas como unas entrevistas el poder hacer ese tú a tú porque normalmente hay en otra serie de eventos pues que simplemente es todo el rato contar lo que haces en la empresa y demás entonces hoy tenemos aquí organizado eh, una parte en la que vamos a contar quiénes somos qué hacemos y bueno pues por qué estamos aquí y y luego pues tenemos ese hueco de poder conocer a, a las personas eh, hemos ya por, por ejemplo revisado también los currículums sabemos un poco qué es lo que queremos saber de ellos me parece una iniciativa fantástica para que las empresas podamos acceder a los perfiles tecnológicos que hay actualmente en el mercado ya que a día de hoy un, son posiciones que cuesta mucho cubrir